Ay. como que me encima tú y ay, me la boca ¿de qué que tú de qué tú yo no me juro no me a no me como no, y lo puso bobo. ¿no? Ah, ah, ah, tú no eres tú ni yo soy nadie. Porque tú eres, no eres, yo ni no eres ni la boca no, tú. tú, tú.